Hablando con Jesús Podcast La gloria y la honra y el poder a nuestro Señor Siempre agradeciéndolo por todo lo que hace en nuestras vidas Y gracias a la fidelidad, como siempre lo digo al Señor Porque nos da esta oportunidad de compartir la buena nueva tierra en los cielos Y hoy con una emisión Maravillosa, esas emisiones que el Señor pone para darle la gloria y la honra al Señor. Como somos esos grandes embajadores del reino de los cielos, debemos dar uh, las buenas nuevas del reino del, de los cielos, perdón, la redundancia. Y siempre agradeciéndole al Señor lo que Él hace en nuestra vida, lo que hizo en esta semana, lo que ha hecho en, esta, en este fin de semana y lo que va a hacer en, el, en este comienzo de, eh, de semana. Y por eso, gracias al Señor ante todo por su fidelidad porque él es maravilloso él es grande él es majestuoso y dándole siempre la gloria y la honra y el poder a nuestro rey saludos a todos que nos escuchan a través de cristianos en la Gloria radio también nos miran por facebook youtube y dándole la gloria comparte esta buena nueva del reino de los cielos no te quedes con esta palabra porque recuerda que el señor dijo ir a ser discípulos entonces comparte estas palabras de las buenas nuevas a ese vecino a su amigo Envía ese mensaje que lo va a tocar a lo más profundo de sus corazones. Y es por eso que el Señor nos trae en esta semana, en este domingo, en esta emisión maravillosa de quien está hablando con Jesús podcasts, sé el primero en. Y ya te vamos a decir, sé el primero en. Y, ya, y vamos a decirte: eh, hay tres puntos. Estos tres puntos te van a llevar a ser más uh, fuerte, más. A, a subir a lo espiritual a ser más bendecido eh, a ser más próspero, como siempre lo hablo en lo espiritual y siempre lo voy a a difundir, a recalcar a poner en el cerebro para que te lleve eh, es, en esa mente, para que llegue a tu, a tu corazón y ese corazón realmente hay estas tres cosas que el Señor te va a hablar en este Hablando con esas podcasts. sea el primero en bueno eh, también saludos a aquellas personas que nos escuchan en, los diferentes, en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades, también aquí en Colombia. Gracias, Señor, por ser grande, poderoso, fiel. Comparte las nuevas, nuevas terrenos, los cielos eh, en, ese, en esa nación, en esa ciudad donde tú nos escuchas, nos ves, porque la gloria siempre va a ser para Él, no para nosotros, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso. Y Dios es ese Dios que realmente quiere que nosotros hagamos lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Eh, somos esos instrumentos. Él, mejor dicho, tú eres fiel con el Señor. El Señor va a decir: Hija, hijo fiel. En Él me, com, uh, me complazco, como lo hablamos en la misión pasada. Mis hermanos, que estamos en la gloria. Aquí en Hablando con Jesús Podcast, también en que estamos en la gloria radio. Vamos a comenzar esta misión maravillosa. Sé el primero en. ¿En qué tú crees que debes hacer, eh, ser el primero? ¿En qué? Cuando el Señor aquí, en el hay tres aspectos que el Señor nos pone. Eh, y estos tres aspectos, mis hermanos de Cristianos en la gloria. de aquí en Hablando con Jesús, en Cristianos en la gloria radio. Y también en, en, en las aplicaciones de Facebook y YouTube. Sé primero en qué? En pedir disculpas. Ese, ese, ese ser primero en pedir disculpas mis hermanos cuando tú pides disculpas qué te va a llegar a hacer a ser valiente cuando tú, eres, cuando tú comienzas a pedir disculpas y cuando te llevas a, y esto te lleva a ser valiente demuestras que realmente está ahí Cristo en ti que, tú, que que Jesucristo el Espíritu de Dios está obrando en tu vida y es por eso que el Señor nos lleva el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo del 25 al 26, que nos dice, Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a vosotros sus ofensas. Porque si vosotros no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a vosotros sus ofensas. Ofensa. La palabra es bien clara. Debes de perdonar. Ese es el Padre nuestro. Ese, esa oración que el Señor nos dejó como ejemplo. Que debemos de perdonar las ofensas. Así como también nosotros estamos aprendiendo. Ah, yo no cambio un momentico ahí. Como nosotros estamos eh, aprendiendo a, a perdonar a los que nos ofenden. Porque vemos una sociedad, vemos una comunidad. Uy, no no, no, no voy a pedir disculpas porque se me, el orgullo se me, se me baja. No. Desafortunadamente en el mundo hay orgullo, en, lo, en el Reino de los Cielos no lo hay. En el Reino de los Cielos lo que hay cuando tú pides disculpas y vas a ver, un, vas a ver una valentía, una valentía de que eres humilde, una, una valentía de que eres uh, manso, una, una, una, unas disculpas de que te vaya a llevar a, a, a esa valentía de que demostrar que, de que eres un, un gran embajador del Reino de los Cielos como el gran ejemplo de los ejemplos, soy eh, el hijo de Dios. Jesucristo, él es, él es valiente. Nos demostró que muchas veces necesitamos callar, que muchas veces necesitamos cargar esa cruz, callar, seguir adelante, y que Él peleará nuestras batallas en el nombre poderoso de su nombre. Y por eso siempre le damos la gloria, la honra y el poder. Y una vez más, y cuando oren, si tiene algo contra alguien, perdónenlo. Es lo que se está diciendo el Señor. Tú podrás orar, Tú podrás, mejor dicho, hacer tantas cosas para Dios, pero si tú no has perdonado a tu hermano, a tu hermano, a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, el quien sea, esa oración, mis hermanos, no va a ser escuchada. Esa oración no va a ser escuchada porque la misma palabra lo dice en el Evangelio de San Marcos. Para que también su Padre que está en los cielos les perdone a vosotros vuestras ofensas sino del Señor entonces sé el primero en pedir disculpas una vez más porque si vosotros no, perdon, uh, no perdonan tampoco a su Padre que está en los cielos les perdonará a vosotros sus ofensas entonces una vez más si tú no perdonas las ofensas de tu hermano o de tu hermana tú dirás es que lo que me hizo esto no no, no no puede ser perdonable pero pero Cambiemos un momentico el, el, el de lado. Todas las ofensas que tú le has hecho al Señor y que al Señor no le agradan. Ponte a pensar en eso. Y el Señor te ha perdonado. ¿Por qué tú no puedes perdonar a aquella persona? Pero es que lo que me hizo no fue. ¿Quién eres tú? Hay cosas que realmente, humanamente... Si haciéramos eh, si la voluntad de nosotros y hiciéramos nuestra sabiduría, créeme lo créamelo que no estaría aquí dando las buenas nuevas del reino de los cielos. El Señor me ha enseñado a perdonar, el Señor me ha enseñado a que cuando uno pide disculpas voy a ver la valentía, voy a ver el reino de los cielos, voy a ver su misericordia. Voy a ver esa gracia que él pagó hace mucho tiempo. Y de esa gracia estoy dando, porque no me voy a quedar con ella. Y es lo que estoy haciendo a través de estas emisiones, de que Crescenos en la de Radio, de dando las buenas nuevas de Reino de los Cielos, ¿para qué? No para glorificarme a mí, sino para glorificar el que me está enseñando que sea el primero en pedir disculpas. ¿Para qué? Para que yo pueda ser valiente, para que pueda decir en Cristo Jesús todo lo puedo. En Cristo Jesús me ha llevado en un proceso, claro que sí, ha sido de altos y bajos, pero en ese proceso me he gozado porque estoy aprendiendo a perdonar las ofensas de aquellos que me ofenden. Al comienzo uno se puede poner rojo, al comienzo uno puede, mejor dicho, ya uno en Cristo Jesús, uno va a decir, Señor, ¿qué harías tú en este momento? Señor, dame esa tranquilidad, dame esa paz, y por eso, hay algo que todos los días de mi vida le pido al Señor. Dame tu humildad. Dame tu misericordia. Dame tu sabiduría. Tu mansedumbre, Señor. Y que se haga tu voluntad, Padre celestial. Que al momento que alguien me vaya a hacer algo, Cristo, va, ese Cristo que hay en mí, va a reaccionar. Y va a ser valiente en el nombre poderoso de Jesucristo. Que todo mundo que te vaya a decir, pero usted no me respondió como me respondía antes. Porque a veces. Un silencio tipifica muchas cosas más que unas malas palabras o una respuesta. Un silencio a veces dice muchas cosas más. Para pelear se necesitan qué dos. Entonces, si tú sigues con la misma corriente y con lo, y lo, que, lo que vemos hoy en día en las noticias, que la gente ya no se tolera entre ellos mismos. La gente pelea, los taxistas, los, las personas que van manejando y no se toleran, ¿no? No se toleran porque no hay esa paciencia, no hay tranquilidad. Y algo muy importante, no conocen de Dios. Y si dicen profesar la palabra de Dios, que hoy como le digo, a, y con todo respeto, le digo a, mis, a mi esposa, que hay muchos que le evitan, dicen conocer la palabra de Dios, pero están levitando, no sé a qué Dios están conociendo, a qué Dios están profesando. Pero cuando ya conocemos de Cristo, todo es diferente, mis hermanos de cristianos en la gloria. Por eso eh, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que en el mundo nos odiarán, en el mundo nos criticarán por culpa, de, uh, por profesar su palabra, por decir que somos hijos del Señor. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero vemos que muchos no piden disculpa y no te puede llegar a ser esa persona valiente. También el Señor eh, aquí en ese pedir disculpas, mis hermanos cristianos, en la gloria, de aquí en Hablando con Jesús, nos habla en el Evangelio, de, eh, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 4. ¿Qué nos dice San Lucas, capítulo 17, versículo 4? Nos dice, Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, uh, diciendo, me arrepiento y... Perdónalo Perdónalo Una vez más Y si peca contra ti uh, siete veces al día Y vuelve así a ti siete veces Diciendo, me arrepiento Perdónalo Hoy vemos y lo he visto Muchas personas eh, Una vez más per, eh, Entre comillas Conocer del Señor Yo conozco de Cristo Aleluya, amén y después cometen, uy, perdón, mi hermano. Y vuelve lo mismo. Y vuelve lo mismo. Y lo vuelve lo mismo. No estoy juzgando a nadie, sino estoy hablando de lo que estoy viendo. Y, y es tremendo. Perdón. Y perdón. No, yo, yo, yo, yo, yo eso sí, eh, de aquí a este, a, a seis meses, siete meses vamos a hacer esto. Uy no, perdón, perdón, no, es que eh, esto pasó Y pues uno, ya uno, listo, no hay problema, tranquilo Cristo está en mí, yo te perdono Al comienzo no te conocía Como que había un poquito de enojo ahí en, esa, en la carne Pero como que la carne ya, Dios la está procesando ya paso a segundo lugar y en, estoy más en el Espíritu y el Espíritu me está llevando a, a que responda con sabiduría hay gente que te responde mal hay gente que quieren quieren que tú hagas lo que ellos digan pero no tú necesitas basarte en la dirección de lo que diga el gran yo soy el único que dio a su Hijo por nosotros y que tenemos a su Santo Espíritu gracias Señor por eso quien lo merecemos claro que no claro que no pero gracias al Señor Santiago mira mira que Santiago capítulo 5 versículo 16 mira lo que nos dice por tanto confesados vuestros pecados unos a otros y ora uno unos por otros para que seáis sanados mira lo que está diciendo la palabra que oremos los unos por nosotros para que, ah, para que seáis sanados. Entonces hay que pedir por el hermano, por el enemigo. No hay únicamente que pedir, Señor, dame, dame, dame, No, te pido por mi hermano, por mi enemigo, Señor. Que veo que está mintiendo, que, está, que a veces me hace cosas que no debe hacer. Pero Señor, yo sé que tú estás haciendo cosas maravillosas en esta vida y las vas a hacer, Señor. Lo vas a transformar como tú me has transformado en el nombre poderoso de tu nombre, Señor. No, una vez más, lo hemos hablado, de, el proceso de cada uno es diferente, el proceso de cada uno es maravilloso. Entonces, oremos los unos los otros, como dice Santiago. Por tanto, confesados vuestros pecados unos a otros, y ora unos por otros para que seáis sanados. Y continúa diciendo, la oración eficaz, repítelo, eficaz, muy bien. Del justo puede lograr mucho. Es eficaz, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, de aquí en Hablando con Jesús, que nos escuchan a través de Cristianos en la Gloria Radio, también nos están viendo por Facebook y YouTube. ¿Qué es eficaz? Es un objetivo que significa que alguien tiene eficacia, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o un propósito. Y ese objetivo y ese propósito, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en Hablando con, uh, con Jesús Podcast que es el Señor donde está diciendo sé el primero en pedir disculpas y vas a ser valiente que tu oración va a ser va a tener un propósito y un objetivo de, del justo que puede lograr mucho que esa oración que al pedirla de todo corazón de sinceridad, mis hermanos de Cristo en la gloria, el Señor la va a escuchar y va a ser algo sobrenatural y va a enseñar a esta persona a pedir disculpas, a ser transformado a ser transformada a que pueda ser valiente como se lo está haciendo contigo. No sé cuánto llevas en, el, en, el, en los caminos del Señor. Si estás comenzando, te digo, va a ser algo maravilloso. El Señor te va a procesar. El Señor va a hacer algo maravilloso en tu vida. Eh, van a ver, una vez más, altos y bajos, pero gózatelos. Gózatelos porque el Señor está diciendo: sé el primero en pedir disculpas. No esperes que el otro, que déjase, como lo dicen en el mundo, ese orgullo. Ese orgullo no te va a llevar a ningún lado. Ese orgullo te va, mejor dicho, a hacer como los cangrejos caminar para atrás. Ser primero realmente que esa eficacia de esa oración te haga un justo. Que esa oración que tú digas, mira mi hija y mi hijo, a pesar como lo han tratado y vio el ejemplo de ejemplos que fue mi hijo Jesucristo, lo maltrataron a, a mi hija, a mi hija, lo está maltratando, pero él sigue orando por, por ellos. Como lo hizo mi hijo Jesucristo, oró por cada uno de vosotros. Y por eso lo hice la palabra: piden al Padre. ¿Por medio de quién? Del Hijo. El, el, el, nuestro propio amado Jesucristo, nuestro propio amado Señor Jesucristo, dijo: todo lo que piden al Padre, pídanlo a través mío. Entonces el Señor está haciendo, está viendo lo que tú estás haciendo por tu enemigo, por esa persona que habla mal de ti. Vamos por, uh, por esos, ese liderazgo en el nombre poderoso de Jesucristo. Vemos un porcentaje de un liderazgo que únicamente quiere es esto, plata. Y el Evangelio no es plata, se necesita, claro que sí. Pero realmente te has ganado esa comunidad realmente. La gente que está acudiendo a ese templo ¿Está siendo convertida o está yendo para qué? Salir de la casa e ir a un show Entonces el primero en pedir disculpas Enséñale eso a tu comunidad Enséñale eso a esas ovejas que realmente están yendo A que el Señor puso en, esa, en ese templo ¿Para qué? Para que aprendan que sean los primeros en pedir disculpas para que sean valientes. También Efesios, mis hermanos cristianos en la gloria Efesio nos habla 4:26 nos dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo. No te a, a, airados, no te exaltes, no vayas a decir cosas como lo digo con todo respeto, burradas. No vas a decir cosas que después te vayas, te vayas a arrepentir, porque con una cabecita caliente tú pasas a decir cosas que después va a, las palabras hieren más que un golpe. No estoy diciendo que es golpes, sino las palabras llegan a lo más profundo y salen de lo más profundo de vuestro corazón. Entonces, mis hermanos de Cristianos en la gloria, mira que estamos viendo un primer punto en pedir disculpas. Ese pedir disculpas ya va para ir a tomar el segundo punto pero quiero ir primero a el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 20 al 21 de la Reina Valera, que nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una vez más, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta, hasta siete. Y voy a ir al versículo 22. Jesús le dijo, no te digo que hasta siete, sino hasta sesenta, sesenta veces siete. Y ese sesenta veces siete son cuatrocientos noventa. El Señor nos dijo cuatro no, hasta. Muy, tú necesitas perdonar todo el tiempo, todo el momento, mis hermanos. Siempre dándole esa gloria, esa honra y el poder a nuestro Señor. Que el Señor te ayude a perdonar como el Señor te lo ha perdonado a ti. No te quedas perfecto o perfecta. ¿Que, que nos falta? Claro que sí. Como siempre lo he dicho, yo sé que la venida de Cristo está muy pronta. Y que y cuando el Señor nos lleve a su nos lleve a su presencia o eh, pues, en este arrebatamiento el cambio, el cambio y la transformación que hizo en cada uno de nosotros fue a, a, va a ser maravilloso. Y lo que está haciendo y lo que ha hecho. Y le doy gracias al Señor, porque Él es bueno, maravilloso. La transformación que ha hecho en mi vida. No te digo cuánto tiempo llevo bueno, en el cristianismo, no me hace más ni menos. Pero lo importante es que veo que Cristo cada día está más en mí. Si tú ves que esa persona que habla tanto de Cristo es realmente con sus acciones, Dice más que con sus palabras. Uf, maravilloso. Y yo tomo el ejemplo de ejemplos. El ejemplo de ejemplos para mí es Jesucristo. Él hablaba algunas veces. Pero su forma de ser, su forma de actuar, decía más, que cuando él hablaba él mostraba una persona humilde mansa una persona que con sus actos y cuando él hablaba terminaba sellando lo que él lo como él actuaba ese actuar y cuando él hablaba estaba diciendo yo soy valiente porque el padre me ha enseñado lo que yo soy y te estoy enseñando lo que el padre es a través de mí en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que esas 490 veces, mis hermanos de Cristo en la gloria, el Señor multiplícalo por millones de veces o trillones de veces nos ha perdonado. ¿Que lo merecemos? Claro que no. ¿Que nos falta? Sí, Señor. Pero eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia limpia, una iglesia sin arruga, una iglesia sin mancha, una iglesia que realmente esté comprometida con Cristo Jesús, una iglesia que esté dispuesta en ser el primero en pedir disculpas y que te va a llevar a ser un hijo de Dios valiente. Es lo que quiere el Señor. Y esto nos llega al segundo punto. Cuando tú pides disculpas y, te y, te y serás valiente, te va a llegar al punto de perdonar. Cuando tú pienses esas disculpas, va a haber un vas va, va a ver, vas a llegar al punto de perdonar. No va a ser difícil. Antes, mucho, hace mucho tiempo, me costaba. Pero hoy en día, el Señor, lo que dijiste no fue correcto. Perdona. Y al comienzo, como los comienzos del Señor, pero perdona. Hoy en día, ya uno sabe que lo, que lo bueno y que lo malo, porque uno se está dejando direccionar por el Señor. Y como siempre, que se haga la voluntad del Señor y que de estos labios salgan palabras de bendición y no de maldición. Porque ese segundo punto de perdonar te va a llevar a ser, ¿qué? Fuerte. Ya pe al pedir una disculpa te va a ser valiente, pero al, per al perdonar te va a ser fuerte en Cristo Jesús y es lo que quiere el Señor mis hermanos de Cristianos en la Gloria y en aquí en Hablando con Jesús Podcast que nos escuchan en Cristianos en la Gloria Radio y también nos están, están viendo en las diferentes uh, redes sociales para la gloria y la honra del Señor entonces ese perdonar que te va a llevar a ser fuerte el Señor nos lleva a un hermoso proverbio en el capítulo 17 versículo 9 que nos dice el que perdona la ofensa cultiva el amor uy maravilloso una vez más el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los, a, a los amigos. Y vemos hoy una comunidad, no únicamente cristiana, vemos un pueblo, eh, uh, vemos, vemos personas en el mundo que no quieren cultivar amor. Dicen cultivar amor, dicen luchar por las uh, por los derechos pero mira, están haciendo lo que dice lo que, lo que dice este, eh, este proverbio, el que insiste en la ofensa divide a los, a los amigos. Salen a, supuestamente, te hablo aquí en Bogotá, Colombia, a hacer marchas. Yo no estoy diciendo que no las hagan, pero comienzan a destruir lo que otros pagan. Ahí tú estás haciendo lo que dice este proverbio, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y lo que vemos, te estoy hablando del concepto Bogotá-Colombia, lo hay en otros países, claro que sí, pero vemos un grupo social que está, quiere dividir, quiere desbaratar, quiere destrozar las cosas. Y no, así no trabaja. Si tú quieres perdonar la ofensa, cultiva amor, marcha, eh, haz tu eh, caminata, di, no estamos de acuerdo con esto, pero algo muy, muy importante que, es que estas personas no tienen, a Cristo Jesús en sus vidas. Si, su, si mi pueblo se humillare ante mí y clamare, yo escucharía su oración. pero no vemos un pueblo vemos un pueblo que le está pidiendo un nombre y está destrozando lo que hay a su alrededor ellos creen que le está, están, están, están destrozando a un hombre pero no le están destrozando lo que el Señor está construyendo Ese, eso es del Señor del Dios vivo y de poder no de dioses paganos Mejor dicho, tú dirás, dices, ya todo lo volviste satánico. No, es, es que es lo que dice la palabra. Perdonad y seréis fuerte. O vemos una sociedad, te hablo en el ámbito, te puedo hablar de dos ámbitos, americano y colombiano. En el, en el, en el ámbito eh, americano, uh, vemos que vemos una comunidad de raza, yo la digo con todo respeto no la digo negra, sino la digo morena Y una, es una raza hermosa que que viven todavía yo sé que hubo una esclavitud hubo hubo injusticias y una parte la pusieron en, en toda esa carga al Señor pero hubo otra una parte de esa comunidad eh, no la ha podido superar no pues no conocen ese Dios vivo de poder por eso el Señor dice entregarme mis, eh, esas cargas a mí entregarme todos tus problemas que yo, para mí es más llevadero llevarlo para ti no porque yo te haré descansar te dice el Padre y en el ámbito colombiano la gente no ha podido perdonar la gente no ha podido realmente enseñarles a las nuevas generaciones de que como decía este proverbio, el que perdona la ofensa cultiva el amor. No ha cultivado el amor, sino que el que insiste en la ofensa divide a los, a, a los amigos. Y vemos gobernantes que igual de cultivar una sociedad llena de amor, hace división. Buscan caprichos que realmente eh, no hacen lo que como comenzamos esta emisión, que al pedir disculpas te va a hacer que pues te va a ser valiente y no están perdonando, ¿para qué? para que esta comunidad sea fuerte y es por eso que el Señor en esta hablando con Jesús Pabcas mis hermanos, nos está hablando a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo que, de nuestros corazones que nos está diciendo en Colosenses capítulo uh, capítulo 3 del versículo 13 que nos dice, de modo que se toleren unos a otros y se, perdone, y, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también vosotros y miren lo que mira. comenzamos con el Evangelio de, de Marcos el capítulo 11, el versículo 25 al 26 de la oración del Padre Nuestro que si perdonamos nuestras ofensas eh, las ofensas de otros el Señor también va a perdonar la, la de nosotros y aquí en, en Colosenses nos está diciendo de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Aquí no dice de modo que, ah, que si quieren perdonarse a veces, perdónense. No, aquí dice de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Pero vemos un orgullo. Es que el hermanito, este, la hermanita, el hermanito, la hermanita, mi esposita, mi esposito y no sé qué, no sé cuánto más les muere ese orgullo colombiano, o ese orgullo americano, o ese orgullo brasileño, argentino, mexicano. ¿De qué te sirve? Se está yendo una perdición y esa oración no está siendo escuchada. El Señor quiere perdonarte, pero si tú no perdonas. Así como el Señor los perdonó, Perdonen también vosotros Un segundo punto Que el Señor Que cuando tú perdonas El Señor está diciendo Listo, está perdonando Está en el proceso Ya, ya no le cuesta Y lo va a hacer más fuerte lo, lo voy a subir de gloria en gloria nivel en nivel Porque hay más de mi hijo en él Porque sus acciones Están diciendo muchas cosas más que con lo que dice, que soy pastor, que soy pastora, que, que yo soy cristiano y que no sé qué, pero con lo que dice con los labios, con los pies y con las manos, destruye todo. Mis hermanos, eso aquí no es de juzgar a nadie, esto es realmente de tener un compromiso con quien. No con la comadre, no con el compadre, no con el vecino, sino con Cristo Jesús. Es lo que quiere el Padre. Sé el primero en pedir disculpas, porque te va a hacer valiente. Sé el primero en pedir, per, en, pedir eh, per, en perdonar, porque te que, porque te va a hacer fuerte en el nombre poderoso de Jesucristo. Y esto, y esto mismo nos llevas a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que nos dice... Y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ore y me busca y abandona su uh, mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Vemos que un pueblo realmente no está buscando a Dios. Vemos a un pueblo que únicamente asiste a un templo o a una iglesia. ¿Para qué? Para divertirse. Vemos un pueblo que realmente no está diciendo, Señor, perdónanos. Señor no. Vemos un pueblo que realmente no se está disculpando. ¿Para qué? Para ser valiente. Vemos un pueblo que no está perdonando para ser fuerte. si se únicamente está buscando sus, sus beneficios y sus necesidades propias. Porque realmente el pueblo únicamente busca su interés y busca un dios bombero. Duele eh, que es duro, es, sí es duro, pero es la verdad. Por eso, mira, cuando se habla la verdad, mis hermanos, eh, como lo digo, no somos muchos, pero somos calidad. Como lo escuché, lo leí. De un, de un siervo del Señor. Cada vez que hablo la verdad, tengo, tengo menos seguidores en mi página de internet. Porque la gente no les, no les gusta escuchar la verdad, sino, oren por mí, claro que vamos a orar por ti. Pero ¿qué tú estás haciendo para ejercitar esa parte espiritual? ¿Qué estás haciendo para que tú puedas comenzar a pedir disculpas y ser valiente ¿qué estás haciendo para comenzar a perdonar y ser fuerte? ¿qué estás haciendo? Porque yo puedo orar por ti? ¿Y, y, ¿y lo hago? ¿o tú estás viendo ahorita todo el mundial de Qatar? ¡ah no, oye! hay el pastor Carlos va a orar por mí! y yo me tanto veo el partido porque la oración la está escuchando a través del siervo de Dios ¡no, no, no! así no trabaja Así no trabaja. Tú también. Deja ver en los partidos y busca al Señor. ¿Para qué? Para que veas, para que el Señor diga, me puso en primer lugar, igual que un partido. Le interesa más una eternidad que un resultado final de un partido. Es lo que quiere el Señor el pueblo, quiere los afanes quiere la bendición pero no se quiere ejercitar cuánto me gustaría que los que escuchen esta emisión fueran a nuestras páginas de internet o aquellos que están mirando la, a la emisión por Facebook o Youtube nos escribieran cuánto de estas personas sinceramente de corazón y me encantaría que Pusieron en los comentarios, tienen una Biblia y realmente profundizan la palabra de Dios. ¿Y cuántas de estas personas eh, le dedican tiempo a un celular? ¿Sé sincero? No sé si sé, es sé, no sé sincero conmigo, sé sincero con el Señor. No es para juzgarte ni para acorchar a nadie, no. Sé sincero, lo no sé sincera. Para que ese Dios vivo y de poder. Vamos a mirar cuánto es ese Dios vivo y de poder que vio a su Hijo por nosotros, que fue crucificado en un madero y que nos dejó a su Santo Espíritu para que nos enseñe la verdad, que esa señal nos está haciendo libres, que lo única, la, única, la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo y que la verdad, el camino y la vida Jesucristo es su prioridad. No te sientas mal. esto. O si quieres enviarnos un correo, gmail.com. Sé sincero, sé sincera. O ven a nuestra página de internet y mira lo, nuestro uh, otro correo. Escríbenos. Sé sincero con el Señor. Si no quieres hacer comentario, envíanos un correo. Y vas a ver y el Señor va, va, va, va a poner a orar por cada uno de vosotros. Y, y el Señor, yo sé que va a hacer lo sobrenatural contigo porque vas a comenzar a pedir disculpas para que seas valiente. Vas a comenzar a perdonar para ser fuerte. Porque tú dices, me siento débil. Porque no le has entregado esos, eh, esas cargas, esos problemas al Señor. Yo lo aprendí no hace mucho. Me quería llevar las cargas, me quería llevar, no, no son mis cargas, no son mis ovejas, no son mis hijos. Son las ovejas del Señor, son los hijos del Señor. Yo únicamente transmito las buenas nuevas del reino de en los cielos, el que quiera tomar las toma, el que no, bueno. Uy, pero como eres tan duro. No, es que eh, yo uh, hago lo que me dice el Señor, da ese tema, da las, uh, las buenas nuevas del reino de en los cielos, el Señor eh, le da libre albedrío a cada uno. El que quiera recibirla, recibe. Nosotros ponemos la semilla. Si tú quieres en ese tratamiento eh, que tú estés en esa cosecha, ¡pum! Listo, vamos. ¿En qué está dispuesto? Dios está... Tú eres, eh, ¿Es el primero en qué? ¿En poner a, a Jesucristo en tu primer lugar? ¿O un partido de fútbol? ¿Es el primero en poner a Jesucristo en tu vida? ¿O poner el licor en tu vida? ¿Ser el primero a poner a Jesucristo en tu vida para que tú seas valiente y fuerte? ¿O estás poniendo el mundo, los afanes, la pornicación, la, por, la prostitución, a la masturbación, eh, la pornografía, la música que escuchamos hoy en día? Claro que Dios creó la música. Es como Dios creó a la humanidad, pero no todos somos hijos de Dios hijos de Dios que hacemos la voluntad del Señor entonces no lo, lo de la música realmente esa música te está llevando a tener una comunión con el Señor para que ¿qué? para que tú puedas disculpas y seas valiente para que tú puedas perdonar y seas fuerte porque también nos lleva en Lucas 6.37 el Evangelio de San Lucas 6.37 no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará. No te preocupes. Más bien, ora por ese hermano, ora por esa hermana, ora por ese familiar. Que el Señor no va a decir, no lo está juzgando, no lo está criticando, está orando. Y yo voy a orar en esa persona, en ese familiar, en ese vecino, en ese enemigo. Porque como lo hicieron contigo, lo voy a hacer con ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor está hablando a lo más profundo de tu corazón. En el nombre poderoso poderoso de su nombre. dale siempre la gloria y la honra al Señor. No te canses de glorificarlo. No te canses de pedir disculpas. ¿Para qué? Para que seas ese gran embajador del reino de los cielos. Para que el Señor te pueda dar esa valentía. Cuando tú comienzas a pedir disculpas vas a ir a un proceso de perdón. De pronto no es aquí, sino en el pasado algo te hicieron. Entrégale esa carga, entrégale ese problema al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo espíritu de opresión se va en el nombre de Jesucristo y vas a comenzar a ser fuerte en lo espiritual y cuando eres fuerte en lo espiritual lo demás viene por añadidura. Y es por eso que el Señor dice, "No juzguen y no se les juzgará. No juzgues y no te van a hacer no no te y no te van a, el Señor te va a juzgar. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Estás lista para perdonar. Estás listo para perdonar. Perdona a ese hijo, perdona a esa hija, perdona a ese esposo, a esa esposa, a ese vecino, a ese amigo. Pero hoy vemos hoy en día que lo primero que sacan es sacar un cuchillo, una pistola y ir a la otra persona. Por un puesto para poderse sentar en, en medio del transporte. Tremendo. Y el tercer punto, mis hermanos de, de Cristianos en la Gloria, aquí en Hablando con Jesús propias que nos escuchan una vez más, en Cristianos en la Gloria Radio, y también nos ven por YouTube y uh, Facebook. Sé el primero en que cuando tú perdonas, no, perdón, cuando tú pides disculpas, cuando tú perdonas, te vas, eh, el Señor te ayuda a ser valiente, te ayuda a, a ser fuerte. Y cuando tú comienzas en ese proceso, y ya vas en ese proceso, y te lo digo porque yo lo hablo como ese testimonio, yo soy ese testimonio de eso, ¿va? el Señor ayuda a comenzar a que tú olvides esa amargura, esas cosas que el Señor... Uh, Quieres que, real, que realmente tú superes. ¿Para que una es cuando tú te, eh, te caes, de pronto te hiriste la mano y te, hace, y te cose en la mano. Va a oler al comienzo, pero con el tiempo va a haber una cicatriz y te vas a recordar, y con el tiempo, ah, listo, bueno, me caí, fue un suceso y ya, ya no lo tomo como antes. O esa persona que tú tanto odiabas, que tú tanto decías, no lo quiero ver, no la quiero ver. Y dice, Señor, te entrego esta carta. Pile perdón primero al Señor. Después comienza a decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? He fallado tanto. Y quiero procesar lo que de pronto me hizo es, es, es tu papá, tu mamá, tus hijos, ese familiar. Ese amigo, ese vecino. Y que cuando lo vuelva a ver en mi vida, Señor, corazón, no sientas amargura. Porque tú me enseñaste a olvidar y que ese olvidar me hizo, me hizo ser una persona feliz. En el nombre poderoso. Señor. Y es por eso que en este punto de olvidar, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en Hablando con Jesús podcast el Señor nos lleva. A, a segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, uff, esto es maravilloso, toma esta palabra porque esto es una perla que te está dando el Señor. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, cuando tú comienzas a pedir disculpas, cuando tú comienzas a perdonar, va a haber una valentía, va a haber una... Vas a ser fuerte, vas a olvidar y te va a ayudar a ser feliz. Y cuando tú comiences a ser feliz porque eres una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. he aquí son hechas nuevas. Y es lo que el Señor está diciendo. Sé el primero en pedir disculpas, sé el primero en perdonar, sé el primero en olvidar, porque yo te voy a ser valiente, yo te voy a hacer fuerte y te voy a hacer una persona feliz en Cristo Jesús. Y que mi Espíritu Santo cada día va a obrar en tu vida, que mi Espíritu Santo te va a hacer brillar como esa luz en las tinieblas, esa sal en el mundo tú y tu familia le van a servir si no tienes una familia tú y tu vecindario tú y donde tú vives te van a servir si te, si te, uh, si te has, has tenido que emigrar a otra nación tú vas a hacer esa luz tú vas a hacer esa sal en el mundo en el nombre poderoso Jesucristo lo que quiera el Señor en tu vida va a ser para Oh Padre Celestial, para la Gloria, yo te pido por este pueblo, por estas mujeres que nos están viendo, por estos hombres que nos están viendo, Padre Celestial. Que tú seas tocando sus corazones, Señor. Que comiencen a pedir a pedir disculpas, a perdonar, a olvidar, Señor, para que tú los ayudes a hacer... Uh, valientes, fuertes Señor y sean felices en su vida en Cristo Jesús Padre Celestial porque somos nuevas criaturas en Cristo para tu gloria y tu honra mi amado Barre Rey, y es por eso que el Señor está diciendo, sé el primero sé el primero, sé la primera que por medio de ti Muchos digan, yo quiero conocer a ese Dios vivo de poder. Por esa persona algo había diferente y es que conocí a ese Dios vivo de poder. Con el tiempo de, uh, uh, supieron que eras esa hija y ese hijo de Dios. No era tanto que soy cristiano, no era tanto que soy pastor, no era tanto que soy pastora, sino tus actos, tu forma de ser, tu forma de comportarte. Y no satanizar todo te hizo ganar. A esas dos personas, a esa comunidad, a esos compañeros de trabajo, a ese esposo, a esa esposa, a esos hijos, y bajo la dirección del Señor, en, de su Santo Espíritu, te hizo que, que, era, que fuiste humilde, que fuiste sabia, la sabiduría del Señor, que fuiste esa gran embajadora o embajador del reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi alma te alaba, mi Señor. Mira que Colosenses, ya para ir terminando mis hermanos, el tiempo se pasa, pero siempre glorificando el nombre de nuestro Señor. Colosenses capítulo 1 del versículo 13 y 14 nos dice, porque él, él nos libró del dominio de las tinieblas y nos, transla, uh, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hace dos mil años el Señor hizo algo maravilloso. Dio a su hijo y su propio dijo, si es necesario pasa esta copa de mí, pero él sabía, no, no la pase, Señor, porque estoy dispuesto a pagar este, este, este sufrimiento por cada uno de ellos. Y cada momento que él oraba, yo... Una vez más, yo siento como que Él te vio, vio tu maldad y Él decía, no importa. Y por eso Él sudaba, esa sangre, no importa, no importa, Padre, necesitamos ir por ellos. Necesitamos, Señor, luchar por, por cada uno de ellos, Señor. Necesitamos que ellos sean libres, como lo hice con los senses, porque no libró del dominio de las tinieblas. Y el Señor es, te ha librado, hace mucho tiempo te libró. Si tú crees que no has sido li, uh, uh, um, libre de ese dominio de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús, eres libre porque Él lo hizo hace dos mil años. Satanás ya fue destruido. No dejes entrar esa maquinés que no eres libre. Eres libre en Cristo Jesús. Y que ese pensamiento llegue a tu corazón de libertad. Porque el Señor te ha hecho valiente, te ha hecho fuerte y te ha hecho feliz. Porque comenzaste a, a pedir disculpas, a perdonar y a olvidar ese pasado de que eras parte de las tinieblas. El Señor te está diciendo y nos trasladó al reino de su Hijo amado es la luz en quien tenemos redención el perdón de los pecados Él es hermoso maravilloso no sé cuánto tiempo más necesitas entender que el Señor te está buscando el único intermediario para que llegues al Padre es Jesucristo es necesario ir a un templo, sí Piera al Señor discernimiento que a qué templo debes ir de sana doctrina porque desafortunadamente el Evangelio se, se perdón la palabra que voy a usar, se torció hoy es más plata, más negocio que evangeliza la palabra del Señor El lo oigo con todo mi corazón con todo mi amor yo le digo al Señor, Padre, tus ovejas, Padre Celestial, no soy nadie para decirte qué hacer. Pero yo te pido, Señor, por cada de esas almas, Padre amado. Te pido por cada uno de ellas, Señor. Y esas personas que dan, realmente están dando las buenas nuevas de cielos Señor, Señor, tú seas guardándolas, cuidándolas, Señor, de todas las chances del devorador, Señor. Que tú cuides su entrar y su salir, el Pasacín y makhandi. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, cuídala, Señor, protégelas, Padre Celestial. Y que sean llevando, Padre Santo, esa valentía, esa fuerza, esa felicidad a cada uno de sus corazones, Señor, porque ellos están enseñando a que deben de disculpar, a que deben de perdonar y que deben olvidar. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos, Padre amado. Y terminamos con este hermoso versículo, un hermoso salmo que nos dice el Señor, para su gloria y su honra. Salmo 51, capítulo 51, versículo 10. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y todos los días de tu vida lo que te debes de decir al Señor, recuerda, Salmo 51, 10. Que el Señor cree en ti un corazón puro y que renueva un espíritu recto dentro de ti. Es lo que debes hacer. Porque cuando, <coughs> perdón, cuando el Señor comienza a tener eh, y renovar un espíritu recto en ti, ese pedir disculpas, ese pedir perdón y olvidar, va a ser como pan comido. Porque no te va a ser difícil, porque como ya eres esa gran embajadora, ese gran embajador del reino de los cielos, vas a ser valiente al pedir esas disculpas. Vas a ser fuerte al perdonar. Y vas a ser feliz porque has olvidado lo que te acabaron de decir hace unos segundos, unos minutos o unos años. En el nombre poderoso de Jesucristo porque te ha hecho libre de las tinieblas, como lo dice Colosenses, pero en los libros del dominio de las tinieblas, eso mira la astinión estaba diciendo, no pidas disculpas, no pidas perdón. No olvides, porque mira lo que te dice, no, pero el si Señor te está diciendo, yo ya pagué el precio. Y yo soy un Dios bueno y maravilloso, y por eso te estoy diciendo, olvida. Pide disculpas, perdona. Porque hoy te enseñé a ser valiente. Hoy te enseñé a ser fuerte, porque hoy te enseñé a que, a que seas feliz a través de mi Hijo Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos, el Señor nos ha hablado. Que el Señor te continúe bendiciendo y siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Dios mediante nos veremos en otra emisión más, aquí en Hablando con Jesús Podcast todos los uh, domingos a las 7 de la mañana hora bogotá Colombia y recuerda estamos en la gloria para hablar de Dios bendiciones escucha créditos y entrevistas en hablando con jesús podcast